Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is an advanced uh video cast, and today we're dealing with a, a suggestion from Robin. Hola. Robin Hola Robin Robin is asking about he's he's learning Spanish and he's also learning another language. Oh Robin, I thought Robin Uh, was a, a woman's name or a man's name I guess It's, yeah I, I think Robin. this is a man because of I I think sometimes with the Y it might be a woman all of these these names are, I I yeah. think man, okay so yeah. Robin could be both so Robin y. Is, um, is learning I think it was French as well Spanish and French and he's asking what what's our opinion on learning two languages at the same time yeah entonces vamos a hablar Muy de bien. eso en la segunda parte Muy bien. Cintia, eh, tú has, eh, has pasado tiempo aprendiendo el portugués, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, qué opinas de, de la pregunta de Robin de... ¿Es posible aprender dos idiomas a la vez? Oh, eh, por supuesto es posible aprender dos idiomas, porque hay gente que aprende tres, cuatro idiomas. Eh, obviamente esas personas tienen un buen sistema. Sí. De aprender idiomas. Eh, lo que ocurre, y es que esto muchas veces se lo he dicho a Gordon, es que cuando tienes un idioma favorito, a no ser que tengas más idiomas favoritos, claro, pero cuando tienes un idioma que es, lo, lo aprendes porque te gusta mucho y te encanta ese idioma, y luego quieres aprender otros, pero este te encanta, ese idioma lo vas a aprender tan bien y luego vas a saber lo difícil que es aprender un idioma. Y cuando empiezas con el tercer idioma, obviamente tienes más herramientas, porque ya tienes este y no es tan, tan, tan difícil, porque no, ya no eres básico, ya sí. tienes una base, uh -huh. pero sabes a lo que te enfrentas. Uh -huh. Sabes ya que, que lo que es un idioma, aprender uh -huh. un idioma, y que no es algo de three months o un fin de semana, one year, es, sí. es lifetime, ¿no? Uh -huh. Entonces... Piensas, uff, quiero realmente el reto Pero creo que en algunas cosas es más, más sencillo que, que aprender uno Por ejemplo, si aprendes español y francés uh -huh. Hay muchas similitudes uh -huh. Entonces puedes decir, ah, vale, sí, esto es igual, esto es igual sí. Y vas uh -huh. más rápido en algunas cosas uh -huh. Pero creo que, que, es mi opinión El, el tercer idioma... Nunca vas, nunca lo vas a hablar, en mi opinión, tan tan tan bien como el, primer idi o sea, el segundo idioma que aprendiste. Creo. A, a no ser que estés obsesionado claro. con ese idioma. Por eso he dicho, a no ser que tengas más idiomas que te encanten. Si te encantan Ajá. tres, cuatro idiomas, perfecto. Pero si tienes, si tienes un idioma que te encanta sí. y el otro es que te, te gusta, Ajá. o lo quieres aprender por otros motivos el primero va a ser el de uf, que venga, obsesión claro, ¿Sí? claro es lo que cuando estaba mirando la pregunta estaba pensando en, en, en mi respuesta que es que es, he tenido tanta obsesión por el español obsesión eh, hasta, hasta <ríe> cambiar mi vida ahora encontrar esa obsesión ese enfoque con otro idioma, no sé, no, por ejemplo, me gusta el francés, sí. estaba aprendiendo el francés cuando empecé a aprender eh, español, ¿qué pasó? Tan, tenía tanta obsesión con el español que el francés se fue, <risa> se fue, <risa> y... Au revoir. Au revoir, <risa> y hola, <risa> eh, en, entonces es... Creo que si quieres aprender un idioma a nivel, vamos, de, de, de poder ir al país y, y defenderte, creo que sí, es, es, es posible. Ah, ¿no? sí, claro. Pero si quieres aprender un idioma en profundidad, yo, hablando personalmente, yo tenía que enfocarme en el español. No, no. No, no tenía lugar para, para otro idioma. Yo no creo que sea personal. Creo que para aprender un idioma bien muy bien tienes que tener obsesión sí. de, de ilusión ganas o oh, cómo se dice esto y, y querer hablar con gente y querer saber más y más y más sí. eh, si tienes esa obsesión da igual eh, las trabas que te encuentres en el camino los obstáculos mm. porque vas a seguir y de hecho los obstáculos como que te gustan un poco de voy a superar esto sí Sí, pero. Yo, pero sí, perdona, no, no. No, no, es que iba a decir que yo. Esa obsesión es como un fuego. Yo, yo tenía un fuego por dentro. Yo recuerdo el que cuando cogí. Cuando cogí, eh, fuá, el, fuá, cuando cogí eh, el libro Los Pilares de la Tierra. Que era así. Es que lo está cogiendo así, con, ¿eh? con dos manos. Está así. Es, era <risa> lo enorme. está sujetando. Vale, en español. Lo, lo leí en español. Ay, madre mía. Pero. Yo recuerdo que tenía el libro en, en mis manos y notaba una ilusión, así, cada vez más grande, ¿no? Tenía el libro en mis manos, tenía una un, una ilusión, notaba una ilusión de, oh, voy a leerme este libro. Bueno, si, si, si fuera el mismo libro en francés, yo tendría algo aquí más como miedo, ¿no? Miedo o mierda, ¿vale? ¿Pero ilusión? No, no, pero claro. ilusión. Bueno, pues ese es el test. Si coges los pilares de la Tierra en otro idioma y tienes ilusión, es que te gusta. Si tienes miedo y no quieres, es que no te gusta. Sí. Uh. Otra cosa que he notado, porque hemos pasado mucho tiempo en las clases particulares con la gente. Sí. Cuando alguien no ha aprendido un idioma antes, otro, ¿sabes? Otro idioma. Te hacen preguntas como, eh, ¿cuál es o qué es eh, un, una preposición? ¿Qué es? O, o un verbo o un nombre o un adjetivo. La gente que ya ha aprendido un idioma, eh, hacen preguntas como, ¿dónde pongo la preposición? O, claro, o claro. El, el, el, ¿Sabes? Claro. Es muy diferente. Exacto, por eso te digo que el, el tercer idioma... Eh, eh, eh, por un lado es más rápido, porque ya tienes la fase de nombre, adjetivo, preposición, pretérito, imperfecto, eh, subjuntivo Sí, sí hay subjuntivo, en francés hay también subjuntivo Eso ya como que está superado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ya es saber cómo, cómo colocar las cosas, el ritmo del idioma, la estructura del idioma uh -huh. Pero tienes una, una base que ya... Ya está, a no ser que sea un idioma muy diferente, como un idioma, eh, no sé, asiático, no sé, o sabes, sí. eh, chino, japonés, eh, o ruso, o algo que tienen un, un, alfabeto, diferente. un alfabeto diferente, por ejemplo, sí, mm. entonces mm. ya ese sería otro, otro reto más, sí. pero seguro que incluso dentro del ruso, y. bueno, no sé ya japonés, chino y de eso, pero seguro que el ruso también tiene... Formas como eh, los otros idiomas, idi idiomas sí. latinos o ah. idiomas de estructuras eh, que se repitan mucho. Mm -hmm. Pero sí, muy bien. Yo, yo creo que para aprender bien un idioma es mejor trabajar con, con uno a la vez. Y luego llegar a tu nivel, mmm, da igual, sea lo que sea, ¿no? Y luego empezar con otro. Pero, soy un hombre. Y dicen que los sí, hombres claro. no podemos andar y masticar claro. chicle a la vez. Claro, es que ¿vale? ahí, ahí tenéis el... Las mujeres pueden hacer... Cintia puede estar tecleando, escribiendo algo, ¿vale? Escuchando un, un, una serie en, en su móvil y viendo algo en, en una tablet. Ella hace ¿Eh? tres cosas y luego mandándome también a hacer trabajos, ¿vale? Es Eso que... sí, sí, yo puedo mandarte a hacer trabajos mientras hago lo que sea. <risa> No, pero por ejemplo, yo recuerdo eh, Una estudiante que tuvimos Que ella estaba aprendiendo español con nosotros Pero también estaba aprendiendo italiano este, Y en la clase oh. Mezclaba italiano con Cuesta cosa, cuesta cosa oh, Siempre Marianne. Digo, Sí. Y sí, me sí. mezclaba todo el rato italiano y digo Eso es italiano, eso, eso no se dice en español sí. Entonces Si el idioma es muy parecido Como italiano, portugués entonces A lo mejor sí en algunas cosas Te, te vas a equivocar más pero si tú crees que tú puedes con dos idiomas, adelante, ¿eh? Es, sí. es, es muy posible, ¿no? Es, no es algo tan, tan, tan difícil no. que no... No. Unheard of. Hitherto unknown, ¿no? eh, Sí, sí. Se puede. Mira, con dos, puede. dos idiomas, con dos cojones. Si tienes tiempo y tienes, tiempo, tienes ganas y tienes ilusión, muy adelante, bien. ¿eh? Sí. Adelante. Muy bien. Eh, Si no tienes tanto tiempo o hay uno que te guste mucho más, yo eh, usaría la energía en enfocarte en uno. Sí. Mejor uno bien que dos mal. Ups, si tienes verdad. tiempo limitado y entusiasmo verdad. limitado. Verdad. <risas> mm. verdad. Es cierto. Pues muchas gracias, Cindy Y gracias, Robin, gracias por la Robin. pregunta. Uh, and now, and now, una palabra de nuestros sponsors. Muchas gracias, Joshua. Qué bueno, de los Estados Unidos. ¿Tú sabes identificar si es de. por, por ese audio, si, de dónde es.? No no te voy a decir el. o sea, no que me digas el estado, pero norte, sur. No. ¿No? No, no, no tengo esa capacidad, no. Vale, este, oeste. No. no. No. Sur, ah, bueno, norte-sur sí puedo, por por Es el que el acento sur, en el sur, el sur eh, sí eh, se nota mucho el acento sí, sí, del sur, sí. en, la, por, en las películas por lo menos, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, pero de, de, entre el este y el, el oeste, no. Yo no, no, puedo, no. No, no, no, sabes, puedo Nueva diferenciar. York, sí, sabes, de, de Nueva York sí sabías... Ah, Nueva York porque y, es y, algo diferente, ¿no? Claro, ¿no? New Jersey, claro, sí. sí y, pero, y Nueva Jersey y todo pero, esto. Luego California, ¿no? A ver, ¿cómo no. hablaban en... en ¿Cómo se llama? En Baywatch, Gordon. ¿cómo? Yo qué sé. Es, <risa> es que yo lo nunca, vi en español. Nunca he visto Baywatch. A ver, Pamela Anderson. ¿Cómo habla? Eh, No me acuerdo. Vale. Ok. Ay, qué gracia. Thank you, Joshua, for that. Um, so, what we'd like to talk to you about today is that we have just posted the two new dates for our immersion courses, one in September and one in October. October? So, I didn't know that one. Yeah, one in October know, too. In October. It's going to be yeah. cold. Yeah. And it's going to be cold. <laughs> Bring you a chance. And just so you know, what what happens on one of our immersion courses, generally, I mean obviously you're going you're gonna to have classes, so like classes every day, okay? But on top of that well, what happens is from monday to friday monday to friday but what so happens we'll when be... when you're eating your evening meal we arrange people to come down and talk to your native speakers so you talk basically the idea is that you just talk in spanish all of the time and we've also got little activities that we we set up that you you'll be doing as well as well as on the thursday we've just sorted it out again because the place we used shut down we've got the thursday is like the big night party night with music with singing with dancing drugs, typically alcohol. not the drugs alcohol absolutely <laughs> drugs no not that i'm aware of um get <laughs> your but uh they're the ones on the thursday night is the night when the manager normally has to throw The students out of the bar at yes. the end because you think it's uh, la una, por Así favor. Yeah. <laughs> yeah, so it should be real good fun. Yeah, real, go real good fun is that? Am I real to say good that? fun, that's, that sounds, sounds American. It sounds American, yeah. That would be A really fun. fun. A lot of fun. No? Tremendous fun. Absolutely. You've just, you've terribly. To and then terribly <laughs> wonderful. <laughs> Your Here, brain. You yeah, <laughs> I've been thrown. American mode. I've motive. been thrown, yeah. Cindy <laughs> was asking me about American accents, that's it. Just, yeah. Just like that. <laughs> so, um, uh -huh. I'll leave the information on the in the video about the dates where you can find them and then just get in touch with us and we'll sign you up. Muy bien. Entonces, eso es todo. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.